Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, como cada semana. Es un placer y un gustazo saludarlos a todos aquí en YouTube y los que me están escuchando en Spotify y en iVox. Eh, también los saludo. Muchísimas gracias, señores, por seguir atentos a las noticias que tienen que ver con los 49 y con lo que ha pasado en la NFL, ¿no? Semana de Super Bowl... Ya sabemos quién es el campeón. Tenemos nuevo campeón de la NFL. Primeramente, pues lo, lo que hay que hacer como buen deportista es hay que felicitar a los carneros de Los Ángeles. Me parece que fue un equipo eh, que lo hizo mejor en el campo. no. Este, Me parece que fue un equipo que fue armado con este propósito y lo lograron. Lo consiguieron los carneros, así que... Eh, hay que, hay que felicitar a los carneros de Los Ángeles, eh, se demuestra que la división más eh, dominante y fuerte en los últimos años, o al menos en los últimos 10 años en la NFL, es el oeste de la nacional, así que no estamos en cualquier división, carnales, ¿no? La verdad es que lo de los 49 es de reconocerse, el oeste juega la final de conferencia y el oeste se lleva al Super Bowl. Entonces, felicidades a los carneros, la verdad es que fue un juego eh, bastante entretenido a mí, me gustó, creo que estuvo lleno de, de todo, estuvo lleno de mucha defensa, eh, Joe Burrow eh, mostrando por qué puede ser un coreback muy, muy importante en los próximos años, va a ser un coreback generacional, definitivamente segundo año, ya está en el Super Bowl, ¿no? el aplauso a los bengalíes que la verdad es que estuvieron a nada ¿no? de, de, de llevarse el anillo. Yo apoyaba a los Niners, que diga a los Niners, a los Niners los apoyo. Yo apoyaba a los Bengals por, por obvias razones, ¿no? No tanto porque nos hubieran eliminado los carneros, sino porque, pues, es inevitable eh, sentir algún tipo de empatía por un rival divisional. Pues no se puede, entonces, pues, no podemos apoyar a un rival de la división. Yo estaba con los Bengals, pero la verdad es que creo que ganan los, los Rams, ganan bien. Este... Pues va a haber mucha polémica, ¿no? Desde ayer las redes sociales explotaron, no nada más eh, en, en Facebook, sino en Twitter, en todos lados, ¿no? En, en páginas mexicanas, en la página de la NFL. Demasiada polémica, eh, sobre todo por ese último drive de los carneros, ¿no? En zona roja, demasiados pañuelos para lo que se había visto en el, en el partido. Eh, <coughs> que era algo que yo no quería, no me hubiera gustado que pasara, ¿no? Que se manchara el, el juego por algo así. Terminó manchándose. Cada quien tendrá sus opiniones, ¿no? Si hicieran si castigos, si no eran castigos. Yo no voy a entrar en esas polémicas, la neta, porque es complicado. O sea, se tienen que revisar muy bien. En la NFL pasan eh, todo, el todo el tiempo. Hay este tipo de jaloncillos, todo el tiempo hay este tipo de contactos, todo el tiempo hay este tipo de situaciones. Jamás se marcan. Y de repente los árbitros las marcan cuando quieren o cuando las ven. Pero, este, pues bueno, ¿no? Se les, se, les, se les acomodó todo a los, a los Rams. Ganan. Y repito, creo que son eh, eh, merecidamente campeones los carneros por todo lo que han trabajado. Le han apostado muchísimo, empeñaron el futuro, primero por Goff, luego por Matthew Stafford. Eh, se trajeron piezas carísimas, eh, ya tenían a Donald, se trajeron a Von Miller, se trajeron a Odell Beckham, que sale lastimado. Lo, esas son cosas que a mí no me gusta ver. no Independientemente del jugador que sea, a mí no me gusta ver jugadores lesionados, no me gustó lo que le pasó a Beckham. No, te porque el señor se portó como un caballero con Divo Samuel en, el, en la final de la nacional cuando Divo estaba inconsolable. Ahí le fue a dar unas palabras de apoyo. Yo sentí gachón por del Beckham. Pero pues bueno, así esas son también las cosas que pasan en ese deporte de tanto contacto, ¿no? Entonces, nuevamente mis, mis felicitaciones a los Rams. Ganan eh, un medio tiempo. Eh, a mí me gustó el medio tiempo, no porque yo sea rapero ni hip hopero, ¿no? no me gusta ese tipo de música, no es, no es así como que la que más me gusta, pero sí me gusta. Y me, me gustó que se le diera este tipo de, de, de, por fin, de reconocimiento a artistas como Dr. Dre o Snoop Dogg, ¿no? Sobre todo ellos dos, que creo que son eh, de la super vieja escuela del hip hop y del rap en Estados Unidos. Y pues el momento álgido fue cuando salió Eminem, ¿no? Por ahí la sorpresa fue 50 Cent, este, yo no me lo esperaba. Mary J. Blight, pues bueno, ¿no? Eh, la, la parte femenina... Y por ahí el, el otro señor que no sé ni cómo se llama. Ah, bueno, ese. Pero bueno, al medio tiempo. Y pues bueno, también mucha polémica con esta. Con esta. Este, pues esta rodilla al suelo que puso Eminem, ¿no? Por ahí muchos dicen que no, que fue una especie de rendirle tributo a, a Dr. Dre, a Snoop Dogg, eh, tal, tal vez a Notorious B.I.G. o todos estos eh, raperos que han pasado por la escena. Pero pues también mucho fue, se, se soltó mucho este rumor de que se hincó como señalado, a lo de Kaepernick, a Colin Kaepernick, como respeto a, a, a la protesta, ¿no? Que la NFL supuestamente se lo había prohibido. Y el señor Eminem decidió poner una rodilla en el piso y esto también pues ya desató mucha polémica alrededor de la NFL. Pero bueno, eso no lo vamos a saber. En general, miren el partido bueno... A mí la neta es que los, los, los bengalíes me recordaron a los Niners en el último cuarto. Inclusive la última jugada de, de Joe Burrow fue casi exactamente igual a la de Jimmy Garoppolo. ¿no? Aaron Donald entró como en su casa, le llegó, ya lo estaban tirando y aventó el balón a a donde caía. ...y pues pase incompleto... ...acá no fue intercepción... ...pero fue pase incompleto... ...y básicamente los Bengals... ...se desdibujaron... ...después de una segunda mitad... ...que arrancó... ...así como... Ap ...apoteóticamente... ...a favor de los... ...de los Rams... ...este... ...no... ...con ese touchdown... ...la intercepción... Eh, ...estas cosas... ...los, los, los, los bengalíes ...parecía que tenían... ...el control del partido... ...y pues se desinflan... ...y terminan perdiendo el juego... ...no... ...eh... ...Sean McVay se estaba jugando... ...básicamente su chamba... ...su, su pellejo... Y tomó decisiones muy arriesgadas, pero le salieron. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Carneros campeones, car carneros eh, nuevos monarcas de la NFL. Y nos los encontraremos dos veces la próxima, al menos dos veces la próxima temporada. Pero bueno, con eso, señores, termina oficialmente la temporada 2021-2022 de la NFL. Y se da el banderazo, ya hoy oficialmente, a la postemporada 2022. 2023 de la nfl y se vienen cantidad de cosas señores miren eh, estamos a un mes prácticamente de que empiece la agencia libre como tal ¿no? 14 16 de, de marzo eh, ya podrán empezar a hacer eh, a hacerse negociaciones no yo por ahí de la fecha del 16 de marzo ya se, se estará hablando de algún trade de, de, de, de jimmy Garoppolo a ver dónde va a terminar se empezará a poder negociar con agentes libres que estén por ahí, este, que tengan contratos todavía con otros equipos. Lo de los 49 veremos qué, qué pasa, a quienes se quedan, a quienes dejan ir. Se vienen eh, fechas entretenidas por ahí ya, ya en marzo, ¿no? Ahorita va a ser un, un lapso ahí, pues tranquilón, de aquí a marzo no va a haber este, algunos rumores. Va a haber mucho va a haber mucho, este, tren, ¿no? Este mes prepárense porque va a haber mucho tren y en general en todo el offseason, pero este mes va a haber mucha, mucho, mucho rumor. Se va a estar hablando de muchas cosas. Ya se está hablando, ¿no? Viene, viene el, el, el Combine, ¿no? También en abril vendrán las pruebas eh, a todos estos jugadores. de es, es en marzo, abril, me parece. El Combine de, de la NFL donde se hacen las pruebas a todos los, los prospectos colegiales que llegan por invitación. Y veremos ahí qué nuevo talento viene y qué puede agarrar San Francisco para el draft con todas las rondas que tiene. Más las que se puedan agregar. Si, si después podrá hacerse algún trade-off por algún jugador, ¿no? Un trade-off es cuando se sube o se escalen las posiciones para tratar de tener alguna mejor selección en el draft, ¿no? Um, luego vendrá, pues obviamente el draft, me parece que es 29 de abril, draft de la NFL, este, pues ya, para ver qué agarran los 49 o cómo se bajan las cosas, qué se negocia y qué va a pasar. Yo creo, sigo pensando que lo de los 49, esta, este season de los 49 va a ser como muy, muy movido, va a haber muchas cosas... Y yo no descarto alguna noticia bomba por ahí, ¿eh? de veras. O sea, creo que San Francisco se podría mover eh, en, en, en, en... No sé en qué dirección se pueda mover. La verdad, tengo una incógnita. Yo creo que va a seguir por la línea que ha estado tomando, que es la de ir por draft, ir construyendo un equipo, tratar de, de ahorrar dineros, de tratar de seguir con, con agentes libres pues, no tan caros. ¿no? Esta fórmula que ha estado tratando de, de manejar Lynch y Shanahan y me parece que lo han hecho muy bien. No se tiene el anillo, no. Pero se ha llegado bien lejos con este plan que, que han ido construyendo. Faltan piezas y habrá que ver si hay, ahí en esas piezas le meten lana. Pero, insisto, no descarto una contratación bomba, ¿no? De los rumores que han estado saliendo, porque ahorita, pues, la, básicamente van a ser muchos rumores. Y uno que ha estado muy fuerte sonando, ¿no? No fuerte de que vaya a suceder, sino que está estado sonando muy fuerte, pues es lo de Tom Brady, ¿no? Está hablando que Tom Brady podría llegar a los 49, porque um, pues él no dijo así como que sí, ya me retiro definitivamente. no Dijo nunca cerraría la posibilidad de regresar. Se habla de que él siempre ha querido jugar en los 49. Algún coach muy cercano a él con los Patriotas habló y dijo Brady siempre ha, jugado, ha querido jugar en los 49. Siempre ha sido su sueño y podría regresar del retiro. Eso lo, lo, Yo creo que lo iremos sabiendo por ahí de junio. Yo no creo que luego luego se dé. Si Brady está pensando regresar a jugar en algún equipo, ya sean los Niners o algún otro, la noticia se dará por ahí de junio julio, ¿no? No creo que ahorita él quiera tener nada que ver con el mercado. Se va a tomar sus vacaciones, al menos si está pensando en jugar un año más. Pero está muy fuerte la noticia. Eh, podría ser que los bucaneros buscaran algo ahí, ¿no? no porque ellos todavía tienen los derechos de, de Brady. Porque hay que ver ahí también qué pasa cuando un jugador anuncia su retiro y quiere regresar luego, luego. O sea, imagínense. Todos los, todos los jugadores harían eso cuando no quieran estar en un equipo, ¿no? Ah, ¿saben qué? Que me retiro. Y en dos meses anuncio mi regreso, ¿no? Y... No se podría cancelar así contratos y todas estas cosas Entonces habría que ver ahí qué se tiene que hacer con los bucaneros Y es que ellos quisieran a Jimmy Garoppolo o alguna de estas cosas Pero bueno, está anda muy fuerte el rumor de Brady Como hace un año estaba muy fuerte el de Aaron Rodgers y Matthew Stafford Y Richon no, y Watson y no sé qué, ahorita está el de Brady Yo dudo que suceda, ¿no? ¿no? Más allá de si quiero o no quiero, me gusta o no me gusta Eso ya es mi opinión personal Pero yo dudo que suceda no dudo mucho, pero bueno, ahí está la noticia y va a seguir haciendo ruido un rato. Nos va a tener entretenidos. Este, ¿Qué más? ¿Qué más noticias hay? Um, um, um, ah, sí. Um, por ahí anda un agente libre, no Peppers, me parece un safety de los Rams, que podría ser alguna de las opciones que estaría buscando San Francisco, que yo no soy tanto de... o Yo no iría tanto por un safety. Creo que Jimmy Ward puede todavía seguir en el equipo, Podría ver cómo, la manera de todavía tenerlo. Yacuiz quitar ah, es bueno. La neta es que ha jugado bien. Lo vamos a recordar, creo que siempre por esa intercepción que dejó ir. Pero la verdad es que es un buen safety. Y si no, pues creo que ahí ya está Talanoa Ufanga. Entonces, eh, aparte puede regresar. ¿Quién fue el este que se, que se lesionó en, el, en, el, en la pretemporada? Se me va su nombre. No es Emma, Emmanuel Mosley, no es el otro. Hay otro por ahí que también no, no está tan caro y... Yo creo que el safety no, no es la posición que, que urge, sino esquineros. En las esquinas es donde hay que buscarle, ¿no? Ya veremos qué hay en esta agencia libre. Eh, vamos a ir dando informes ya en Canal 49. Vamos a ir dando más información. Otra noticia que salió. Otro coach que se va, ¿no? Ya se fue Hightower, ya se fue eh, Embry, ya se fue eh, Mike McDaniel. Ahora el que sigue a Mike McDaniel es, es este Wes Welker, nuestro... nuestro eh, coach de receptores, ¿no? Ha decidido irse a Miami con Mike McDaniel. Entonces, Está viendo desbandada de staff. Vamos a ver cómo, cómo cubre esto. Eh, Kai Shanahan, que pues ya, ven, ya, ya habíamos hablado que llegó a Anthony Lynn. Le va a ayudar mucho. Y ahorita está mucho el rumor, o creo que ya tuvo un acercamiento por ahí Big Fangio. No sé si recuerden a Big Fangio. Yo creo que muchos de, de, de la generación eh, 2010 para acá. Y... Pues obviamente los demás atrás recordamos a Vic Fangio, que era nuestro coordinador defensivo en la época de Jim Harbuck, Colin Kaepernick, Navarro Bowman, etcétera, etcétera, ¿no? Patrick Willis, etcétera. Entonces, Vic Fangio anda ahí en, en, en pláticas con los Niners. Él, yo recuerdo que cuando se fue Harbour, él dijo que él, él se podía quedar, pero él quería ciertos jugadores. Decidieron no quedárselo, ¿no? Probaron con Kelly, probaron con... Con Don nada. Pero yo creo que Fangio está intentando regresar a lo suyo. Yo no creo que regrese como coordinador defensivo y menos a San Francisco porque tenemos a, a Demeco Ryans. Pero creo que a lo mejor se está intentando hacer esta combinación, no lo de Shanahan, O esta joven, ¿no? a pesar de tener 43 años por ahí. Le traen a alguien de más experiencia como Anthony Lynn para que sea ahora su nuevo Pepe Grillo, el que le esté diciendo cosas Ahí al oído, tal vez Fangio pueda venir aquí a ayudarle un poco a Demeco Ryans también en ciertas situaciones. Big Fangio es un gran coordinador defensivo y nos podría ayudar muchísimo. Ahí como mano derecha de Demeco Ryans o algo así, o tomar alguna posición estratégica dentro del staff de los Niners. Pero ha estado, ha estado el rumor eh, muy fuerte. Eh, ¿Qué más? Fueron los NFL Honors, ¿no? Se, se, previa, se premió el jueves pasado a lo mejor de la NFL en esta temporada pasada. Eh, pues obviamente el que ya estaba súper cantado pues era el MVP, ¿no? El MVP pues fue Aaron Rodgers. Con todo y su pecho frío y con todo y de que no puede llegar al Super Bowl. Sigue ganando MVPs este señor, se está llenando de logros personales. Lo cual hab habla mucho de lo que es Aaron Rodgers, ¿no? Aaron Rodgers y de lo que se le critica mucho es que juega para él, no juega para el equipo. Y él, pues, él, él se lleva muchos reconocimientos, pero pues, con el equipo nomás no puede ganar. Al Rogers es el más valioso, ofensivo del año, Copper eh, Cup. Copper Cup. Cup, Cup se lleva una temporada súper completa, ¿no? O sea, Copper Cup, Cup es, fue el mejor jugador o más galardonado este año. Se llevó la triple corona, mejor más yardas, más recepciones, más touchdowns. Creo que es la triple cor corona como receptor. Eh, jugador ofensivo del año. Me parece que también... Por ahí le dieron otro... Uno que es de votación popular. Y aparte se lleva el MVP del Super Bowl, ¿no? O a sea, Copper Cup. Cup. Miren, no les cuento. Está chido lo de Copper Cup, Cup. Hay que ver su situación contractual. No sé cómo esté su contrato. Cuántos años le queden. O si está bajo contrato. O le tienen que renovar, no sé. Pero Copper Cup, Cup va, va a valer... ¿Para qué les cuento, no? Este señor se va a cotizar muchísimo. Y lo de los Rams... Les va a durar un año más, como a Tampa. Porque yo siempre pensé, o sea, si los Rams ganan el Super Bowl, van a poder sostener este equipo un año más. <coughs> Perdón. Como le hicieron los bucaneros, ¿no? Fueron campeones y todo este año pudieron conservar pues, a, la, a todos sus jugadores. Yo creo que los Rams van, va a ser por ahí la misma cosa. Los Rams van a... El, el, el hecho de haber ganado el Super Bowl les da para poder conservar ese equipo un año más. Pero después se les va a venir la noche a los carneros, ¿no? Están prácticamente desarmados en draft. Hasta 2024, creo que tienen la primera ronda. Van a deber hasta las chanclas con todos los contratos que han tenido que dar con todas las superestrellas que trajeron. Sí valió la pena, ya valió la pena porque ya ganaron el Super Bowl. Pero se les va a venir la noche después. Y luego Copper Cup, el dineral que va a querer ese señor, Para qué les cuento? Entonces lo de Copper Cup es ahorita, toda esa es alegría en, en Los Ángeles, pero después... Se les va a venir la noche, ¿no? San Francisco tiene un futuro bien bien prometedor en la división porque, miren, los dos Cardenales nomás no se siguen desinflando y, y no les va a aguantar mucho, muchos jugadores también que tienen. Kyler Murray se va a empezar a quedar solito. Los Seahawks están eh, prácticamente en reconstrucción, ¿no? Los Seahawks ya están ahorita en un proceso en el que tienen que decidir si se van a quedar a Wilson o no, si se van a quedar a Bobby Wagner o no, qué van a hacer con Pete Carroll, etcétera, etcétera. O sea, los Seahawks ahorita se les vienen un, unos años muy negros. Y los Rams, yo creo que para dos, la temporada 2023-2024 ya van a tener muchos problemas y San Francisco está haciendo las cosas muy inteligentes para poder seguir manteniendo un equipo bien competitivo los próximos cinco años al menos. Creo que San Francisco en ese sentido tiene mucha ventaja sobre nuestros rivales de división. San Francisco va bien. Eh, digo, también se me olviden contratos, ¿no? El de Divo Samuel, el de Nick Bosa, pero pues no se compara con el dinero que, que tiene que pagar Rams con la nómina que tiene, ¿no? San Francisco ha sabido ir administrando bien sus lanas, los contratos, etcétera, etcétera. Y ha llegado buen talento. Vamos a ver qué llega este, este año. Eh, pero bueno, estaba yo con lo de los NFL Honors, ¿no? Copper cup, cup. Defensivo del año TJ Watt. Me parece merecidísimo TJ Watt. Igual que Copper cup, cup, ¿no? Creo que los dos son merecidísimos. Eh, ofensivo y defensivo del año. Novato defensivo del año, Micah Parsons. Novato ofensivo del año eh, eh, Jamar Chase. Este. Justin Tucker el, el, el, el momento de la temporada, ¿no? Con el gol de campo de 66 yardas. Y bueno, por ahí hubo muchos. El regreso del año fue Joe Burrow, ¿no? También me parece merecido. Creo que Joe Burrow, después de romperse la pata en su segundo año, llegar al Super Bowl, merecidísimo. Um, lo que me sacó mucho de onda de los NFL Honors, a mí, ¿no? A mí Pablo es... Yo estoy de acuerdo que Divo Samuel eh, no fue el ofensivo del año, pero creo que valía al menos un voto para él y no se le dio ni un solo voto. Estoy de acuerdo que, que Joe Burrow era el regreso del año, pero Nick Bosa dio una gran temporada y tampoco le dieron un solo voto. No, Mike Brave fue el sole coach del año, está bien. Pero lo que hizo Shanahan también no, no, no se merecía al menos un voto. ¿no? Entonces creo que creo que fue muy, muy eh, ignorados Los 49 fueron. Eh, ¿Cómo se dice? ¿En, en inglés disrespectful, fueron irrespetados, ¿no? Se nos, se nos faltó mucho al respeto en, esta, en estas premiaciones, ¿no? no se consideró a muchos jugadores, inclusive en el Pro Bowl, ¿no? El blindbacker de los Riders jugó mucho menos, tuvo números más bajos que Fred Warner y Fred Warner no fue llamado al Pro Bowl. Etcétera, etcétera. Creo que la NFL últimamente, desde hace unos años, se mancha mucho con San Francisco en muchos sentidos. Algún día haré un programa especial hablando de esto, porque hay muchas cosas que a mí me están haciendo ruido a, a, a alrededor de, de la franquicia y cómo se comporta la NFL con los 49 a veces, ¿no? Pero bueno, me parece que eh, fue una falta de respeto a la organización no tomar en cuenta a ninguno de los Niners en, en los NFL Honors, no porque ganaran, pero ni un solo voto. Trent Williams, el jugador mejor votado, yo sabía que no iba a ganar el MVP, y yo no digo que se lo dieran, pero al menos un voto a un liniero de ese calibre, tampoco, entonces bueno, NFL Honors, que pues bueno, yo creo que es más, eh, ¿cómo se llama esta cosa?, nepotismo y cosas así, no sé, pero bueno, ahí estuvieron los premios que se dieron, se reconoció a lo mejor de la NFL, y pues ahí estuvo. Lo único que sí estuvo chido dentro de todo esto es que ya se nombraron a los que van a entrar al Salón de la Fama en esta clase del 2023 o 2022-2023. Y Brian Young, nuestro tackle defensivo Brian Young, de aquellas épocas lejanas eh, que todavía le tocó, me parece, con Jeff García. ¿no? Este, jugadorazo, va al Salón de la Fama el señor Brian Young y, y eso es un, un orgullo. El año pasado fue John Lynch, este año ya es Brian Young de alguna manera seguimos importando jugadores al salón de la fama, porque este equipo sí algo de algo no ha carecido generación tras generación aunque de repente el equipo no, no camine son jugadores muy talentosos nos quedaron a ver a Patrick Willis Patrick Willis también estaba por ahí entre la terna y no lo eligieron y yo creo que ya le toca a Patrick Willis, pero bueno el que le haya faltado el anillo pues fue, es a lo mejor el, el punto que clave, ¿no? pero pues Brian Young tampoco, entonces bueno o Brian Jones, sí ya ni sé. Miren, la neta es que yo creo que se le está faltando también el respeto a Patrick Willis. Yo creo que se merece eh, un anillo de Super Bowl. Un, un, un, un, este, re Ser reconocido, perdona, para el Salón de la Fama. Creo que es el segundo intento o la segunda vez que está ahí nominado y no lo seleccionan. Pero bueno, Brian Jones sí va. Y eso es bastante chido. Qué bueno por Brian Young. Orgullo Niner. Vientos por él. Eh, ¿Qué más? Ah... ah eh, Joe Montana habló, <risa> hay que hablar de, de, de mi GOAT, ¿no? para no ser el GOAT, de mi GOAT, y el señor Joe Montana habló y dijo que él siente que Trey Lance aún no está listo para la NFL, ¿no? Anteriormente Montana había dicho que, que, que tal vez los 49 ya tendrían que pensar en cambiar a Garópolo y ahora sale a decir que pues, él siente que Trey Lance todavía no está listo y, él que, y que él se hubiera quedado un año más allí, mi Garópolo. Miren, yo... Jamás me voy a atrever a cuestionar las palabras de Montana, nomás ahí se las dejo, ahí se las dejo, ¿no? Eso dijo Montana. Y por último, pues bueno, la NFL ya confirmó que vienen a México. Van a ir a varios países, ¿no? Alemania, Gran Bretaña, no sé qué otro por ahí, país por ahí tienen contemplado. Pero la NFL ya comunicó que sí viene a México este año. Um, obviamente, pues esperemos que no pase nada con la pandemia y que no sucedan este tipo de situaciones que han estado cancelando eventos, ¿no? Pero la NFL ya comunicó que sí vienen a la NFL, lo cual, lo cual, o sea, para que no nos hagamos bolas, lo cual todavía no quiere decir que sí vayan a ser los 49. John Sutcliffe a, a, a, tiene muy buena información de primera mano y él ha dicho que lo más probable es que sean los 49 contra los Cardenales. Semana 11, lunes por la noche, por ahí del... La, la, la, la vez pasada les dije 11 de noviembre, pero como digo la semana más bien es semana 11 y creo que va a ser... 14 o 15 de, de noviembre, ¿no? Por ahí va a ser lunes por la noche la fecha tentativa y los rivales tentativos que podrían pisar suelo mexicano, lo cual creo que sería una gran alegría para nosotros como afición, señores. Este... ¿Qué más? Este, pues ojalá, ojalá seré porque yo estoy pensando, si, si, si, hace, si se hace ese juego, quiero hacer una convivencia grande con toda la Faithful que, que se quiera lanzar a ver el juego, porque va a ser en el Estadio Azteca. Me gustaría hacer un fiestón no, no, no, con todos los, con toda la Faithful de todos lados que vengan por acá y los de por aquí, ¿no? Pero bueno, y ya por último, señores, eh, anunciarles: miren, el domingo hice el, el, la dinámica, les, les hice el en vivo para anunciarles la dinámica para ganarse el jersey que desde la semana pasada les avisé: el jersey de Jerry Rice, este jersey de, de Jerry Rice, mi buen carnal eh, David es donó, este va a ser para alguno de todos ustedes, es el original, versión militar. ¿no? De Jerry Rice Ahí está Este bonito jersey Ya les anuncié la dinámica El, el, el domingo en el en vivo ¿no? Yo entiendo que pues, no pudieron estar de, re de repente muchos Estábamos todos con lo del Super Bowl Pero bueno, ahí está el video Ahí les expliqué la dinámica Pero se las voy a repetir eh, La dinámica Para que Puede participar cualquiera Miembros del canal Y suscriptores Cualquiera Pueden participar para ganarse este jersey. Nuevamente. Ojalá el que se lo gane. Si lo necesite. Que no tenga nada de los 49. O. Si conoce. Si se lo gana. Y no lo necesita. Y conoce a alguien. Que sea muy fan. Y no tenga nada. Ojalá se lo pueda dar. Yo no puedo controlar eso. Imagínense. Tendría que hacerle un estudio socioeconómico. A todos. Está cañón. Pero eso me pidió el buen David. ¿no? Que ojalá se pudiera dar a alguien. Que lo necesite. Pero la dinámica es la siguiente. ¿no? Está bonito. El, el, el, yo creo que lo vale. Porque el... el el premio no es cualquier cosa, no es un jersey original. Ustedes saben que estos no cuestan tres pesos. Entonces, ahí les va. Son cuatro preguntas que me tienen que contestar y me tienen que mandar al correo, que les voy a poner aquí abajito. Muchos ya lo saben, muchos no. Pablo, comechica, pablo40y9 arroba gmail.com o pablo49 arroba gmail.com Me van a mandar las respuestas a estas cuatro preguntas. Todos los que me las manden correctas de aquí al viernes, bueno, desde ayer domingo al viernes, van a entrar. El viernes se cierra, este, ya la convocatoria, ya los que manden sus respuestas el sábado ya chafiaron. Tienen hasta el viernes, hasta las 12 de la noche del viernes para mandar sus respuestas correctas. Los que las tengan correctas van a entrar en el sorteo para rifar este bonito jersey edición militar. Lo vale, así que también quiero ver si sí les interesa, porque pues, si no les interesa y no le echan ganas, pues ¿para qué? No. Pregunta número uno. Miren, durante toda la temporada, yo saben que hice mis simulaciones jugando Madden, eh, toda la temporada de, de, en, en, en mis gameplays que estuve subiendo los sábados, ¿no? sea, pues, hacía en Twitch y luego lo subía a los sábados. Entonces, dentro de mi simulación, eh, este, ahí, ahí les va la primera pregunta. Tomando en cuenta la primera que subí el 11 de septiembre, que fue el primer juego contra los Leones de Detroit, el primer juego de temporada regular contra los Leones, 11 de septiembre hasta el 29 de enero de este año, 11 de septiembre de 2021 hasta el, 20, el ¿qué? 29 de enero de 2022, que fue el último contra los Rams en el juego de, de campeonato eh, de la división en mis simulaciones, no en la vida real de mis simulaciones que subí ahí les van las preguntas la primera es de todas esas simulaciones, de todos los juegos de la temporada hubo un par que no que no subí, hubo un par que no jugué y que no subí me tienen que decir cuáles fueron esos dos juegos que no jugué y que no subí, obviamente, al canal. La primera pregunta. La segunda es, ¿me tienen que decir con qué jugador anoté más touchdowns en mis simulaciones? Esa es, esa es la que está más entretenida. ¿Me van a tener que decir con qué jugador anoté más touchdowns? Que no sea coreback. No, que no sea ninguno de los corebacks que jugué, sino receptor, corredor o defensivo, no sé. O pateador, no lo sé. ¿Quién anotó más puntos de mis jugadores jugadores? En mis simulaciones. Esa es la pregunta número dos. La pregunta número tres. De todos mis programas que he subido desde el 2018, todos mis videos, ¿cuál es el que tiene más reproducciones? De todos mis videos que he subido. Entra a Canal 49, entra Podcast, entra Vida de Jugadores, entra En Vivos, entra Este... ¿Qué más? Todos, todos los videos que he hecho, eh, entran. ¿Cuál es el video que más reproducciones tiene en mi canal desde que empecé hasta la actualidad? ...cuál es el video que más reproducciones tiene. Y la pregunta número cuatro, son cuatro preguntas, esta es la última. La pregunta número cuatro me tienen que decir... ...en qué fecha subí mi primer... ...la fecha exacta, ¿no? Eh, tal día, de tal mes, de tal año... ...la fecha en que subí mi primer video de YouTube... ...donde anunciaba que empezaba Canal 49... ...es un video muy cortito... ...que se llama Canal 49 próximamente. Me van a decir en qué fecha subí ese video. Esas son las cuatro preguntas... ...que me van a tener que mandar las respuestas a mi correo electrónico... ...y los que las contesten correctamente de aquí al viernes... ...van a entrar en la rifa para el jersey y de Jerry Rice. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Hasta aquí dejamos el podcast, señores. Eh, seguimos con el contenido, vamos a seguir hablando de muchas cosas. Les digo, se viene mucha, mucha, mucha información de los Niners. Se vienen noticias muy chidas. Se viene una gran campaña para el país de los Niners... ...que quiere hacer crecer su afición y ya les estaremos informando... Pero bueno, les mando un gran abrazo hermanos, cuídense mucho, mucha buena vibra, eh, disfrutemos este off-season también, se pone muy bueno, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners.